Auxilio, me desmayo, calles Ayuguok y lesbiano. Ya duérmense, porque a esta hora sale Ayuguok Auxilio, me desmayo, calles Ayuguok y lesbiano. Auxilio, me desmayo, calles Ayuguok y lesbiano. Auxilio, me desmayo, calles Ayuguok y lesbiano. Auxilio, me desmayo, a esta hora sale el Ayuguok y lesbiano. Auxilio, me desmayo. Sale el ayugok lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calles a y lesbiano.